Esta reunión que no hemos terminado y que interrumpimos para hacer comunicación de presa eh, forma parte de un conjunto de reuniones que, que vengo haciendo eh, para eh, con los alcaldes y alcaldesas de los municipios afectados por los más grandes incendios forestales eh, que desgraciadamente nos han eh, atacado en este verano, en ¿no? el mes de junio y julio, pues eh, hablar de varias cosas que ahora voy a tratar de resumir lo máximo posible. Eh, ¿Quiénes estamos aquí? Pues el delegado territorial, la directora general de vivienda, eh, urbanismo y ordenación del territorio y eh, la alcaldesa... Eh, de Santibáñez del Val, el alcalde eh, de Santo Domingo de Silos y el alcalde de Quintanilla del Coco, que son los tres municipios que sufrieron ese incendio eh, en este verano. ¿no? Un incendio que, empezando por el incendio, fue un incendio que afectó a 2.000, 540 hectáreas de, de territorio, eh, del cual arboladas son en torno a 1700 hectáreas, 600 de ellas de motos de utilidad pública y que bueno afectó a distintas localidades de los tres municipios y que además tuvo una particularidad, es que afectó a varias eh, edificaciones, ¿no? así como... En los incendios grandes incendios que hemos tenido este este verano en Castilla-León eh, la afectación a edificaciones ha sido mínima porque ha sido una edificación en, en, en Zamora en, en hotel de bodas una edifica, dos edificaciones en en Ávila una en Segovia sin embargo en este incendio de Quintanilla del Coco, que tiene esa denominación técnica por ordenación, ese municipio, eh, ha habido varias eh, edificaciones, viviendas eh, afectadas eh, por el fuego. Eh, bueno, ¿qué es lo que hemos hecho en esta reunión? Pues en esta reunión hemos ido hablando de todo. Hemos ido hablando del incendio, de las circunstancias del incendio, un incendio eh, que fue eh, de pocas horas, pero que en pocas horas se llevó 2.540 hectáreas. ¿Por qué? Pues por unos fuertes vientos que empujaron una lengua de fuego y que además la propia configuración, cualquiera que acuda a los mapas, que están en internet, pero es un incendio eh, absolutamente afilado, empujada a las llamas de una forma muy violenta por el, por el viento ¿no? y que en pocas horas eh, devoró esas 2.540 hectáreas después de un trabajo muy importante y muy eficiente del operativo de lucha contra incendios forestales de, de Castilla y León. Eh, a continuación hemos eh, ha, ha analizado las medidas que se están tomando. Eh, previamente les he agradecido al la alcaldesa y a los alcaldes su papel, Tienen un papel extraordinario y también a algún alcalde pedáneo eh, en la gestión del incendio. Han prestado todo el apoyo al operativo, han apoyado y ayudado en las labores de evacuación de cinco poblaciones que hubo que evacuar y realmente han tenido, eso era su obligación, pero las obligaciones se cumplen de una manera o de otra y se han cumplido con una intensidad y con una abnegación y servicio público digno de encomio y así lo he agradecido y luego hemos pasado, eh, pasado a exponer qué estamos haciendo, no todos porque aquí en el después tenemos que trabajar todos de forma muy intensa eh, hay unas medidas inmediatas que es las que estamos adoptando, las medidas inmediatas y urgentes son la saca de la madera quemada, tanto de los montes de utilidad pública que son 600 hectáreas como de las 1.100 eh, privadas, la madera quemada puede producir plagas y enfermedades que afecte al bosque no, no quemado por lo tanto es una labor urgente eh, la saca de esa madera eh, con todo, hemos dictado una orden al respecto para regular la saca de la madera de los terrenos privados y estamos trabajando los proyectos y la licitación de la madera pública ¿no? con la obtención de los rendimientos oportunos que van a los ayuntamientos y a sus, a sus titulares. Eh, segunda medida urgente, eh, las labores de un proyecto que estamos terminando y que vamos a empezar a ejecutar muy próximamente de asentamiento del terreno. Ahora mismo hay numeroso material del quemado que está sobre el terreno que cuando vengan las lluvias de otoño pues pueden producir arrastres que contaminan los acuíferos y los de agua. Por lo no, tanto, vamos a realizar, estamos ultimando ya el proyecto eh, para, con un importe económico relevante, eh, hacer fajinas y todo tipo de infraestructuras que eviten, Eviten no minimicen, porque no va a haber eh, posibilidad de evitarlo, Desde los arrastres van a llegar en determinada entidad a los cursos de agua tratamos de que sea lo mínimo posible a través de una serie de actuaciones en las que estamos eh, trabajando que se produce un arrastre si hay algún problema en la calidad y cantidad del agua ahí vamos a estar eh, la consejería, la Junta de Castellón va a hacer aquellas actuaciones y aquellas obras necesarias para que si eso se produce los tres municipios, sus poblaciones vean el agua en cantidad y en calidad adecuadas, ¿no? por tanto ahí estaremos también, esa labor, eh, labor inmediata eh, y a partir de ahí pues se va a tener que producir eh, un plan de reconstrucción, de rehabilitación del medio natural, de recuperación del medio natural, que es un plan a 10 años, no es un plan a corto plazo, habrá medidas a corto plazo habrá una regeneración natural de pastos de Montebajo, de matorral que no hay que hacer nada, sino que eh, de 1 a 3 años va a estar como estaba antes del incendio pero luego va a haber que actuar en la parte arbolada, ¿no? eh, mucha de ella se va a regenerar de forma espontánea, de forma natural seguida por los técnicos con clareas, clareos, podas y una serie de actuaciones, pero hay que hacer también repoblaciones, eso forma parte por por tanto, de un proyecto a 10 años, donde con un importe de en torno a 3 millones de euros inicialmente, vamos a tratar de recuperar la normalidad de los bosques eh, cuanto antes y en la medida de lo posible. Por supuesto, habrá eh, una, una, una apariencia gradualmente mejor del bosque a medida que vayan pasando los años eh, en la ejecución de este, de este programa. En segundo lugar, hemos hablado de las medidas que las distintas conferencias, conferencias han puesto en marcha. El incendio no solo ha afectado al medio natural, sino que ha afectado a viviendas, a edificaciones, a industrias, agricultores, ganaderos industrias. Ahí hemos repasado ese, esas distintas convocatorias que ya ha hecho la Consejería de Economía y Hacienda de ayudas directas, de ayudas financieras y de facilidad económica para las empresas para que vean eh, pues, matizado y de alguna manera compensado las dificultades que el incendio haya ha podido producir en sus negocios. Eh, los la Consejería de Agricultura, eh, la Consejería de Familia ayudando con más fondos para ayuda a domicilio, la Consejería de eh, Medio Ambiente, Vivienda, Ordenando el Territorio, mejorando una serie de convocatorias de ayudas públicas por 11 millones de euros más eh, para los tratamientos silvopastorales de los terrenos, de los terrenos quemados. Es decir, un conjunto, un paquete de medidas que hemos repasado hoy en la reunión que supone un compromiso para eh, eh, rearmar económico y socialmente la zona y, por tanto, que los efectos perjudiciales del incendio eh, se minimicen absolutamente al máximo. Hemos hecho una especial hincapié, como ya dije antes, en algo especial de este incendio, que es la afectación de edificaciones. Hay varios tipos de edificaciones. El incendio afectado a edificaciones ya abandonadas, eh, el incendio afectado a viviendas de primera vivienda o de segunda vivienda y a sus anejos, ¿no? a jares y a otras eh, eh, construcciones anejas. Lo que estamos ahora haciendo ya, ya se está ejecutando, eh, con más de 800.000 euros, es al desescombro y aseguramiento de todo, de lo que estaba abandonado y de lo que estaba en uso. Pero, eh, a mayores de eso, eh, en las próximas semanas vamos a acordar en la Junta de Castilla y León una serie de ayudas directas para que todos aquellos que han visto su vivienda afectada total o parcialmente tengan una ayuda directa de la Junta de un máximo de 131.000 euros por por titular eh, para su rehabilitación y reconstrucción a través de unos proyectos eh, que en principio está tasado el, el, el importe de la ayuda por parte de la propia Junta Castellón y le vamos a dar esa ayuda al particular, al propietario de esa vivienda afectada, de ese anejo para que la reconstruya y la vuelva a poner en el estado de uso que tenía. Y aparte vamos a dar también las ayudas para el homenaje de un máximo de 15.000 euros por persona para que todo pues, el homenaje del hogar que haya podido ser afectado también se pueda reconstruir. Se trata por por tanto de una actuación de la Junta que le anunció el presidente Alfonso Fernando Mañeco en la visita que hizo eh, aquí el incendio, que eh, yo le acompañé, donde dijo vamos a estar con los vecinos y vamos a acompañarles para que no sufran perjuicios y por lo tanto la Junta les va a ayudar más allá de las obligaciones legales, esto no es una obligación de responsabilidad patrimonial, es una voluntad política eh, para favorecer el asentamiento de población para que nadie se vaya y que por lo tanto su vivienda, si tiene dificultades para rehabilitarla, va a tener el dinero de la Junta para esa, para esa rehabilitación. Y en definitiva en todo eso vamos a necesitar a la alcaldesa y a los alcaldes, de hecho han hecho un trabajo extraordinario junto con la directora de vivienda, urbanismo y relación del territorio para identificar cuáles son los inmuebles que había que actuar, eh, los titulares para que en definitiva esta acción política de la, de la Junta para estar con los vecinos, que se materialice de la forma mejor posible y llegamos a todos y no dejemos a nadie atrás. Y bueno, eso es fundamentalmente el contenido del que hemos hablado, he eh, agradecido también al delegado territorial, la labor de la delegación, de ese incendio terrible donde estuvo a pie de obra, donde como tenía que estar, eh, y entre todos hicieron un gran trabajo, pero no ha quedado ahí, ahora tenemos que tener el trabajo de la reconstrucción, que nos va a llevar muchos años y que sin duda conseguiremos que esto eh, se, olvide, se olvide cuanto antes.